Bien, señores, vamos a hablar de este tema. El senador de Montecristi, señor José Antonio Pimentel Gómez, alia Moreno Arias, habría acudido a un cuartel policial a reprocharle a los agentes que apresaron a un allegado suyo que tenía tres órdenes de arresto. Y también habría llamado al ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, para que a través del director de la policía dispusiera el traslado de la dotación policial. El arrestado supuestamente hirió en la cabeza a Christopher Reynoso del barrio El Palmar y días después apuñaló a Yanira Vázquez en la misma comunidad porque ésta se había querellado contra él y la fiscalía había despachado una orden de arresto en su contra. Una semana después intentó apuñalar a la señora Aracelis Metz y resultó herido en la espalda un hombre que intervino. De su lado, el ministro de Interior y Policía negó que hablara con el senador y le diera autorización de amedrentar a los policías. Así que vamos a ver en tres minutos qué opinan ustedes, jóvenes, bueno, de este asunto. Tengo que dar esta información, amado, Yerjan, ah. Francia, amigos televidentes, de último minuto. De último minuto. El senador eh, de Montecristi. Ramón Antonio Pimentel, alias Moreno Arias, pide disculpas uh -huh. a través de una llamada uh -huh. a la sociedad, al Senado. A su abuela que se la pide. A la, sí. sí, a la policía como dicen y a todo el calle. que se sintió ofendido. Y ya con eso. Ah, pero qué bonito. Con eso resolvió. Qué bueno. Y Bien. la falta legal y de comportamiento sí, sí, como legislador. Sí sí. sí, sí. Y de instrucción a la, instrucción, sí. a el la Senado, justicia. El Senado no puede... Tiene específicamente por una excusa pública que haya hecho este, este bandido, porque es un bandido, para mí no tiene claro. calidad. Y usted sabe lo grave de esto, es que él tiene que él, él tiene voto y voz para decidir leyes en la República Dominicana. Sin la investidura tiene que transformar al individuo que ejerce esa investidura, que el pueblo te da. No te apures, que él no toma es decir, decisiones. Caramba, Senado de la República debe de objetar y no tomarle esa disculpa y ser sometido al orden disciplinario de las reglas que tiene el Senado y después, posteriormente, las normas que la República Dominicana a individuos que violentan la ley se le someta también y se le quite la inmunidad y que se evalúe. Ese señor no puede tener cuatro años. De ejercicio legislativo, porque ese no sabe a qué fue. Él sí sabe a lo que fue, fue a eso, Bien. abusar del poder bien adelante Jeremy eso va a cambiar gran cosa no pero por Dios porque una cosa es con guitarra tengo y otra esperanza, muy diferente tengo esperanza, es con violín aquí se el haga, PRM eh. debe pronunciarse eh, Sí que el se van a pronunciar también. van a decir van a decir ahorita que no están de acuerdo con ese tipo de actitud y punto y no va a pasar absolutamente nada eh. porque ustedes se creen que ellos van a quitar a ese senador que invirtió seguro muchísimos millones de pesos para ganar su vida Dios. que representa eh. un voto para él eh. eh. no y además lo que representa las informaciones que ellos. manejan no de... va a pasar nada Mm. Ahí te hacen un bulto, dicen que no están de acuerdo con eso, eh, le llaman a la atención de manera verdad y ya, y así ahí se queda todo. Así es. Bueno, lo, lo bueno de todo esto es que tú te preocupas por el, por el asunto, pero en realidad ese tipo de personaje es un personaje de número en esa entidad, en esa institución. Es un personaje de número para... Apoyar una decisión de los que toman decisiones Exacto. realmente, que son los que están detrás. Hay terna. La terna se puede promover después no, que no, se de porque no, se destituye. Pero, pero aquí no hay un mecanismo de destitución de un. Pero hay, un... hay que sí, ir el sentando. único que no se destituye es el presidente. Un senador, si cae en, en violencia de ese tipo no, a la norma y no, a la no constitución, es. Eh, Puede ser sancionado por Señora, su Senado. Sí, han pasado cosas peores, Fran, sí, sí no pero ha se pasado supone, nada. Amado, Bueno, aquí han matado sí, senadores. Sí, pero que okay. sí. han pasado cosas peores, pero por eso no podemos nosotros eh, entender. Yo sigo insistiendo. Que, o sea, que dejarlo pasar por alto y pensar nosotros que no es nada. Yo sigo insistiendo. Se supone que estamos en el cambio. Es un asunto de deber. El deber, si el policía entregó al, al apresado... Quienes debieran de estar en problemas son los policías. O sea, quienes deb... yo, yo lo, hubiese, lo, lo hubiese sometido a Ok, a, entonces, ¿en a ¿qué papel tú pondrías al legislador, al representante de esa provincia, al representante del pueblo que se supone que tiene que tener no, un comportamiento? Diría, no, le diría a los policías, a los policías dominicanos, cuando vaya un funcionario a buscar un preso, usted no se lo puede entregar porque si no lo cancelo, el con, lo voto. El Congreso tiene una responsabilidad ante ese señor. Sí, pero eso es de, otra cosa. ¿pero, qué? pero tenemos que plantearlo es y no podemos eh, solamente enfocarnos en la parte policial. No debemos dejar de lado ese compromiso que se supone que debe de tener el Senado para que sus legisladores que cometan actos de este nivel o cualquier otro tipo de barbarie y el partido de manera oficial... Tomar esas medidas que sancionen a este señor, no podemos que porque aquí han pasado cosas peores, eso no va a pasar para ningún lado, Yo eso no, no es nada, que la policía, no podemos nosotros quedarnos callados y dejar, ah, no, vamos a dejarlo pasar por alto, ese señor debe de ser mínimo sometido a la justicia porque él cometió un acto de obstrucción a la al hecho a la justicia no ha, en y ese no momento no hay un delito en el código penal que se llame obstrucción de la justicia no Bueno, lo pero no. cometió un acto ilegal. No, no lo bueno, ¿No, hay hay que... acto, no es ilegal lo que él hizo ir sí, a sacar a claro, una gente claro, algo claro, algún tipo no, de sanción no, debe de haber qué, Me, me ha falta parte respeto a la autoridad de él, pero todo, peor son los policías que se lo entregaron Digo sí se lo entregaron pero No, porque no tengo, tarde, no pero tengo no, clara la información yo, yo Ahora, ¿Qué ha pasado con el caso De, de la ¿De persona quién? que estaban vendiendo Puestos en salud pública fue pues sancionada fue pues, la directora fue sancionada pues, cómo sancionada o la encargada de recursos eh, humanos cancelada suspendida suspendida y con Kimberly no, cómo va eso de Kimberly alguien sabe está en investigación de Kimberly, no, de lo de Kimberly, Kimberly, no pero está investigando ah, ah no ella es ministra de la juventud ¿Alguien eh, sabe? No. Que sigue dirigiendo el ministerio de la juventud eh, eh, sigue eh, este muchacho ella. Eh, Carlos Pimentel dio la información de que la institución compras y contrataciones dio la información de que en este en el nuevo gobierno ella no hizo negociaciones con, con el Estado, Ahora, como ministra. Están pero que no puede. Sí, mi amor, pero que eso es lo que tú estás preguntando. O sea, esa es la información más es que reciente. No, pero es que a ella se le está investigando está por la cantidad de millones que presentó. Sí. Esa es una de las informaciones más recientes. El que eh, la porque... tiene ya como, como investigada, la, ya ha visitado dos veces. Pero el gobierno nunca la suspendió. Mira una cosa, eh, yo creo entonces, amado. que tiene que aprender a elegir es el país, el pueblo, la ciudadanía, gente que valga la pena. No esta partida de bandoleros, ¿Esto qué está pasando? De asaltantes de camino, que llegan ahí a, a eso, a asaltar. Es Hay una situación, pero ah, yo me estoy. Ahí llega eh, la sociedad de hacer política sin cuanto. Mira, yo estoy pensando si en algo que yo vi ayer un video que me presentaron de un pastor que está construyendo una casa en el doral, la cual es una casa que no cumple con las características de cómo se fundó esa urbanización. Y obviamente que él debe de esperar y no seguir construyendo. Con pues a mí me entrega, me, entrega, me enseñaron un video donde el pastor Sugipeta él entra como como parte de la urbanización y hace un ademán de seguir, pero lo que hace es que se da reversi y, y tumba los, las divisiones y se coloca justamente para que la puerta no vuelva a cerrar para darle paso a un camión de materiales y se demonta y amenazó al guardián. Que se atreva para que vea... ¿Dónde que es eso eso en fue Doral. en el Doral. Ah, y el es pastor, el famoso pastor que está haciendo una cosa. Correcto. Y ayer, yo digo, esto, esto culma Ay. todo, porque un servidor cristiano... De Dios, un hombre de Dios. De Dios, tiene que con, tener comportamiento siempre, no perder <risa> la cordura, amenazar a los... Y, lo, y el guardián lo que hizo, pues si este hombre me ha dicho que para que vea, no se puede enfrentar porque es lo que es un empleado. Pero... Bien. La comunidad que tiene sus reglas y todo el que vive ahí cumple con sus reglas. Este pastor tiene la calidad por encima de los demás a hacer de lo que le vengan ganas. Eso está en la justicia, ese caso. Bueno, en la justicia eh, eh, eh, divina. Bueno, la divina, en la de tierra. Pero ese de, ese caso, divina. ese acto que él cometió debe estar en lo penal. Bien, vámonos señores. Vámonos, y le voy a dar pasar. seguimiento a esto porque eso es un abuso. Que perdón, que era que el Senado estaba bebiendo y no sabía lo que hacía.